Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Eh, esperen que cierro esto. Ahí va, perfecto. Bueno, eh, hoy tenemos un video un tanto distinto, un tanto diferente al que venimos haciendo habitualmente. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Bueno, la cuestión es la siguiente, chicos: tenemos eh, este paquetote que nos. Acá, voy a estar grabando así, medio, es un quilombo, realmente es un lío para mí, porque bueno, eh, es un quilombo. Pero bueno, nos llegó este paquetote. Bastante pesadete. Eh, por parte de la gente de world gaming. así que nada estoy muy agradecido con la gente de web gaming de wg porque bueno mmm, nos han hecho llegar este regalete así que bueno vamos a estar haciendo el unboxing de esto eh, es la primera vez que hago un unboxing así como dios manda la verdad es que no tengo experiencia en esto pero bueno gracias a dios eh, será la primera vez y siempre hay momento para para debutar no así que bueno este es el nuestro chicos eh, espero que se esté escuchando bien ahí con el micrófono, lo acerco un poquito más por las dudas, pero bueno, espero que se esté escuchando de manera correcta. Eh, eso me da un poquito de miedo porque si no el unboxing se va todo al demonio. Bueno, les quiero aclarar una cosa, soy el peor abriendo regalos, abriendo cosas, soy el peor del mundo, con lo cual tengo mi equipo acá, tengo un cuchillo, tengo un tenedor, tengo eh, una tijera corta, una tijera larga, tengo un destornillador y creo que tengo también por ahí, no sé, qué más tenía por ahí. Eh, bueno, no sé, pero también tenía tipo una traje de todo, traje de todo, pero la verdad, porque no, no estoy malísimo abriendo, no sirvo para nada, así que bueno, vamos a hacer el intento igualmente. Eh, vamos a mandarle power. A ver, esperen que esto es un caos. Total, mi, mi escritorio es un desastre. Entonces, vamos a bajar un poquito la cámara. Total acá, yo ya no importo. Paso a un segundo plano. Ustedes quieren ver qué es esto. Bueno, vamos a ver. La luz está para el culete. Ah, no, era mi brazo, perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí se ve correctamente, sí ¿no? Bueno, excelente. Esperen que bajo un toque más la cámara. Por las dudas, ahí va, ahí se dejó ya me parece. Bueno, chicuelos, ahí está, dale, vamos a arrancar. No sé con qué abrirlo primero, boludo, eh. Yo creo que esto va con. Tiene ruidito a. A que no sé. A que no sé, no, a que no sé qué es. Bueno, eh... No sé cómo mierda abrirlo. Bueno, vamos a la típica, ¿no? La, la de. A mí me gusta tipo abrir como si fuera un regalo de Navidad. Entonces, ¿ves? Entonces yo ya, no, ya no sé qué hacer una vez que tipo con los dedos. puede ser que sea con los dedos? Sí, es posible. Bueno, acá usamos la tijerita de coso largo, de, coso largo, de mango largo, se podría decir, no sé cómo decirlo. La tijerita común y corriente tampoco. ¿Qué más? Encima no corta. Eso está muy bien. Yo voy describiendo todo lo que está pasando. De ¿eh? paso, hay una mosca en el cuarto. Ahí pasó, me saludó. Esto está realmente bastante duro. Es una lucha férrea o sea piensen que esto es como si fuera un mouse porque está bastante pesado digo la verdad que en serio o sea es bastante bastante pesadete eh, creo que guardo esto porque creo que no me va a servir ya eh, bueno quedó partido al medio mi apertura fue bastante bastante deficiente podríamos decir también eh, recuerden que si no se ve mi cara completa es porque mucho no me interesa que se vea la cara sino no estaré enfocándome pero la idea aquí es otra es que se vea bien de package de package entonces podemos empezar ya a eh, sacarle este cosito dice fragile fragile o fragile o fragile o progetto esto tiene valor a, a libro bien viste cuando te compras un libro bueno que se van a comprar un libro ustedes si no deben leer hijos de perras no mentira eh, bueno y esto Él fue para mí no a ver cómo es esto estos son los típicos globitos ¿Viste cuando me entras acá con nuevo que viene todo englobado, tipo. Ok, bueno, eso. Eh, yo estoy mirando cada dos segundos a la pantalla para que se vea que se grabe bien. Porque si no, me corto las balls porque estoy haciendo un boxing al reverendo pedo, ¿entendés? Y ya después no hay vuelta atrás. Bueno, al final, eh, chicos, lo que podemos sacar en conclusión de todo esto es que cuando querés abrir un paquete directamente con una.. Porque me traje de todo, me traje hasta un tenedor, o sea, ¿entendés, boludo? Traje un tenedor. Traje un destornillador, o sea, soy pésimo abriendo esto, boludo. Soy malísimo, chabón, pero bueno, no importa. esto tampoco corta, me encanta, buenísimo. F ah, no, esta sí corta, mirá. ¿no? ¡Wow! Esta fue. Y Buenísimo. Cortamos por acá. Eh, podría haber seguido cortando derecho. Eh, pero en vez de cortar para el costado, no, que yo soy tan despelotado que abro las cosas así. Eh, y ahora tengo que cortar de este lado, un poquito de este lado. Y esto sigue siendo un quilombo Entonces, pero igual te digo una cosa me gusta el quilombo, me encanta Disfrutarte, oh quilombi Guau, máquina, pero que la envolvieron posta Guau, ¿eh? acá, ¿sabes que Malena Mi hija va a tener para hacer globitos? Mira ah, qué rico Bueno, seguimos abriendo esto y aquí está la, la caja principal, se podría decir, que pesa una banda, en serio te digo. Pero yo creo que voy a seguir abriendo esto, me parece. ¿eh? A ver, no sé, no sé por qué, pero... ¿cómo te gusta? A mí me gusta romper. Yo cuando me, me llega algo así, tipo lo que sea, me gusta romper bastante. Y que... Me voy a cortar los dedos. A ver qué pasa con esto. Bueno, seguimos cortando por aquí. Eh, yo creo que ya más o menos estaría... El tema es que está muy, muy, muy, muy envuelto. Y eso dificulta un poco lo que tiene que ver con eh, la apertura, ¿bien? O sea, yo sigo chamullando mientras no puedo abrir esto. O sea, fácil ¡Ay, la! Me pinché, perfecto, F. Me pinché con el cuchillo. Soy malísimo, ya lo dije. Creo que no, no hace falta que lo repita más veces. Realmente soy... Ahora sí, en esto sí me considero un banco. Un banco total en abrir eh, cosas. Bueno, y seguimos sacando cosillas Lo que sí hay que felicitar a la gente que lo embaló porque, eh, tipo, estaba muy bueno, la verdad. Está re bien embalado, chavón. What the fuck. What the fuck. Bueno, y aquí tenemos entonces ya el merecido. no sé qué. ¿Será una copa de oro? No sé. Bueno, todo esto. Todo esto. Como siempre andando tan ordenado. Hacemos. Listo, F. Nos vimos. Y aquí tenemos una caja que dice. Eh, Nando Capo eh, La dirección Que no la voy a decir Está pegada, lo que sí está más recortado esto Aprendan a cortar con la tijerita, no, mentira Es un chistecico Un chistecico eh, Bueno, ahí va, sacamos esto Nos vimos en Disney bueno es una caja en negro ¿no? se puede ver que está totalmente plana de ese lado y lisa pero este lado tiene eh, así podemos decirlo mejor no tiene el escudo del world of tanks con del what del what the fuck con el décimo aniversario bien eh, la verdad es que me encanta ya la caja esta la voy a usar eh, no sé hasta para ir al colegio que ¿qué ¿What pasó con esa cámara bueno bueno eh, es, son Gaje del oficio chicos, lo lamento, lo lamento, pero es así Es lo que hay, podría decir, Napoleón por Aunque no tiene nada que ver con Napoleón, pero, bueno, ahí está no, bueno, se ve Bueno chicos, esto fue el unboxing, lo que hay adentro me lo reservo, no, mentira Los recagaba el chabón, entonces, eh, vamos a abrirlo Creo que corre el mouse, corre el cuchillo, corro mi cosito de la suerte Este es mi cosito de la suerte, ¿sabían? Este no lo sabían esto Tengo adentro eh, esto que es totalmente de oro. No sé si se ve ahí. Bueno, es de oro puro. Y me lo ha regalado mi padre. Entonces eh, lo guardo con mucho amor y cariño. Y es mi cosito de la suerte. Así que bueno. Eh, seguimos abriendo. Y es un desodorante. No, mentira. ¿Me es un desodorante? Bueno. Qué buena que está en la caja, bro. Pero está... Encima es re... Es re duro, o sea. ¿eh? Mirá. Suena zarpado, bro. Brotherhood Bueno, para esto no lo voy a tirar ni loco Esto lo vamos a apoyar por aquí O sea, por el suelo Porque no tengo otro lugar donde apoyarlo Y... Um, mirá, chabón, está re opesto, boludo ¿Se ve ahí? Oh. Uh -huh. Espero que se vea joya, espero que, que se vea bien y esto creo que se saca, ¿no? Se sacará, supongo. Está... Ah, boludo, está hecho de ladrillo. escucha ¿Me está jodiendo? ¿Puede ser? Nando-bajo capo. Tanker Sins. Eh, mmm, 10, 20, no me acuerdo los <risa> números en inglés. Eh, 10, 20, eh, 2017. Bueno, desde el momento que juego, 10 de... 20 de octubre del 2017, alrededor de eh, 13.000 battles, 13.000 batallas. Eh, eso me parece excelente. Está buenísimo, está buenísimo. Pero creo que no se sale, a ver, tengo miedo de hacer cagada, boludo. Ah, no, sí, sí, sí se sale. No quiero romper lo posible, hiper mega tonto para esto, boludo. Pero está hecho, juro que está hecho de ladrillo, posta. Esto viene re colchonadito, re lindo. Esto qué es. ¿Dónde? Tipo un diploma. Para pará para. Porque esto está rope. Esto vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo puedan seguir viendo. Ven que ahí abajo. Eh, no sé si se va a ver. Nando Capo Tanker since 20, eh, 2017 over 13k de batallas. Eh, el botoncito de barrel y el que está hecho con es un ladrillo, chabón Qué bueno. Qué creativo, boludo. Muy bueno. El departamento de creatividad de Wargaming, la verdad que les mando un beso. Y tenemos esto también, que es una, una mención, ¿no? Tipo honorífica, algo así. Eh, Tanker, what you see is eh, not... Eh, me encanta, perdón, en inglés. Mm, dice tanquista, eh, what you see is not eh, just a memorial gift. Como puedes ver, es un regalo memorable, es un símbolo de, de, de, tu, de, de, de, de tu larga carrera, por decirlo así, eh, dedicada, algo así, más o menos. Yo solo voy diciendo lo que hice acá, después más o menos la traducción que voy haciendo. It's a symbol of a decade decad long journey. Eh, es un símbolo de eh, esta larga década... Mm, Juntos o algo así, disfrutada. You have gone through thousands of battles. Eh, eh, algo de batallas. You have gone. Has estado alrededor de cientos de batallas y, eh, y has apretado eh, muchas veces este botón, el de battle. Eh, sí, que pues sí. You are an integral part of this game. Sos una parte vital de este juego. Y, eh, y bueno, on this journey y de este trabajo, ¿no? creo que es, journey eh, On behalf of all the Wargaming personnel, let me thank you for input and dedication El eh, nombre de la gente de Wargaming, te queremos enviar esta dedicatoria por decirlo así To understand how much you mean to us, World of Tanks has over 160 million registered players around the world eh, para decirnos cuánto nos importas, eh, de todos los 160 millones de jugadores registrados en la cuenta, eh, The number of this present does not exceed 1000. O sea, que dentro de los 160 millones de jugadores registrados, esto no este regalo, este presente, no pasará de los 100. One thousand, me parece que son 100. Eh, I will see you in the game battle, big. Bueno, nada, eso chicos. Por si quieren, ahí no espero que se vea algo, pero se ve por la luz, creo. Pero bueno, básicamente esto. Así que nada, la verdad que estoy muy contento, estoy muy agradecido. Ahora sí vamos a ponerlo esto de vuelta en su lugar. La cajita la guardaré con mucho amor y cariño. Eh, estoy hiper megarchi, feliz archi, feliz. Ahora sí voy a subir un poquito más la camarita. Ahí va, perfecto. Bueno, chicos, nada, esto. Eh, este es el unboxing de lo que nos ha enviado la gente de Wargaming. Me encanta, estoy muy agradecido, sinceramente de corazón, eh, es un placer ser parte de esta comunidad, ser parte de la, de, de la gente que, que, que, digamos, que está todos los días jugando este juego, que le encanta, que lo ama, yo lo amo, eh, amo el juego, me encanta, la, la, paso, la paso bien, obviamente me tilteo y me caliento con, como todo el mundo y a veces también yo qué sé, me, me, me caliento mal. Pero bueno, también es parte de un juego, eh, pasarla bien, pasarla mal, divertirse, a veces querés distraerte de tus problemas personales y te metes al bote a jugar un rato. Yo creo que muchos, somos muchos los que a veces, eh, en cierta forma, dejamos de hacer cosas de la vida real para estar enfrente de otros tanquistas. Y eh, nada, entonces es, es un placer, es un gustazo, y es más un gustazo encima de que... Eh, Ustedes nos acompañen eh, aquí en mi canal, no, no sé, pero dije, no, me acompañen aquí en mi canal y, y bueno, por eso es que dedico tanto, tanto al WOT porque me encanta. Así que bueno chicos, eh, muchas gracias a ustedes porque sin esto no se puede lograr. Muchas gracias a la gente de Wargaming, muchas gracias a, a, a digamos, a Wot en, en, en todas sus versiones. WOT NA, WOT eh, SA, LATAM y a todos los que conforman la, la empresa porque es un presente muy bonito y tendré que hacer una repisa o algo ahí para para ponerlo, porque quiero que se vea esto, porque es nada es mi primer regalo que recibo desde que, desde que hago videos, y bueno, entonces lo guardaré con mucho amor y cariño. Gracias chicos, sin más, nos veremos en la próxima, y se viene un sorteo, acuérdense que se viene el sorteo del 703.2, beso, nos vemos, gracias, chau chau.